Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos aquí de vuelta en One Shot, luego de una semana y algo. Probablemente sí. Y bueno, nos quedamos aquí justo después de ver el robot abandonado ese de afuera, que quería indagar más sobre él, ya que no se vio mucho en el capítulo anterior. Y ahora me está hablando Nico, vamos a ver. Brian, Brian, ¿me oyes? Sí. Uf, ¿qué ha pasado? Todo se apagó por un instante. Oh, ok. Mientras esté despierto, se cierra el juego y parece que se para todo oscuro. <risa> para él, ¿eh? por un segundo, para nosotros, cuanto <risa> Parece. Ok, eso lo leímos en el capítulo anterior. A ver. Es una batería, creo. Hay algo que hizo también en esta. Dice: guardia del área residencial. Puede ser la puerta afuera? En este tarro hay muchos camarones diminutos nadando. No da mucha luz. Bueno. Bueno, gracias por el apoyo que tuvo el, el capítulo anterior. También tu demonio está siendo muy apoyado. Pero son es una caderas, Me dan miedo las escaleras, caderas. Viejo. Me voy a salir. A ver si puedo seguir hablando con el robot. Vale. Cuídate. Ah, uh, no leí lo que dijo. Uf. Unidad RM 28834117. Presentado su trabajo. He visto que he saludado con el volcán de asentamiento. Ahora procede a descartar todo el auditorio. ¿Qué? Okay. Adiós, Aquí ¿qué? Ah, que hay. Okay. Aquí volví para no bueno, bueno, Me devuelvo, me devuelvo. Y bien, eh, se está poniendo interesante de nuevo. Luego de que entramos al área de humo, no es, ya vimos la caja fuerte esa vamos a ver acá Una nota Recuerdo que en el colegio me enseñaron que las aguas de, que rodean el bosque estén bien hasta los límites del espacio Pero en algún momento en los océanos prehistóricos se revelaron y dijeron que es un lugar de, Y dieron lugar a lo que hoy son los ríos Me pregunto dónde diré todo esa agua Sí, sí, lo sabemos Bien Vamos a buscar otro edificio acá Ah, aquí hay uno de nuestros trenes Quizás hay una cama Un ¿No robot no la tinta, cosa? Probablemente debido a algún tipo de interferencia Me temo que esta operación no se podrá Seguir realizando Si los servidores fallan con tanta frecuencia Ya no nos da tiempo preparados Por suerte parece que los Parece que le está sucediendo los robots Parece que no les ha sucedido nuevos robos, a menos no a un ritmo sencillamente rápido. Hay tiempo de ir. Y es los robots que dicen. Ninguna de sus seminarias arranca. No sé muy bien qué hacer ahora. Lo mismo dirá, ¿no? Comprobando, comprobando, el terminal no responde, eso es un problema. Right. Ok, aquí hay un edificio más. Otra foto de un robot. Sabes que Bryan nunca he estado rodeado de tantos robots, ni de un robot siquiera. A ver, eh, los he visto en dibujos y eso, pero nunca en persona. Son muy guays, vez. ¿no? Oye, Nico, ¿pongo a este robot. ¿Qué? Intenta hablar como un robot. Soy un robot que me alimenta de baterías y en vez de respirar nada. Eso es erróneo. Oh, un robot. Los robots no consumen eh, baterías de la misma forma que la gente consume comida. Oh, de hecho, los robots no cuentan lo que están más digestivos. Algunos robots ni siquiera tienen boca. Viejo, me estás respondiendo como se supone que están programados para no ver a nadie. Brian, me has hecho escosar en la mala impresión. <risa> oh, wow. Hola, hola. ¿Qué estás haciendo allá arriba? Estoy estacionado aquí. ¿Tú solo? Sí. Otro, y más. Eso parece que es la residencial de todos los rebeldíos. Hola, cariño, se dice más y más y más volver a casa. Es cuestión de tiempo, eh. Vaya, imagínate, que se dice capaz de imaginarte cómo es vivir en esta horrorosa cápsula, cosa, cama, pared. Pero adivina, pronto podremos volver a dormir en una cama de verdad y comer comida de la buena. Escribe pronto, con cariño, mamá. Vaya. Pero son camas todos esos hoyos en la pared. Parece que vamos a coger nuestras cosas y para la evacuación. Que he comenzado y ojalá estos libros no vendrán tanto, no me va a costar llevarlo hasta el balcón Pero que eso es para el autor no puedo eh, tirar nomás Ahí había algo izquierdo izquierda, pero no. no Una vacación con tan poco tiempo de antelación, no me lo puedo creer Primero que hacer muere el sol y ahora, eh, yo me quedo sin trabajo <risa> Una especie de dibujo técnico Y aquí hay un robot deshabitado, un robot irreparable Mmm, este robot. Parece que ya tienes que hacer una escolta. ¿Quieres que me vaya? Puedes seguirme si ¿Sí quieres. Ahora proceder a la escolta. ¿Qué hace? O sea, me estoy tratando un dormitorio, pero. ¿Qué dormitorio? Oh, ¿qué haces? haciendo? Enfermería. Uh, un robot médico. Hola, individuo de composición orgánica, bienvenido a la enfermería, escaneando en busca de lesiones. Se ha completado, lesiones se tratadas en uno, totalmente necesario, muy bien. Puedes me Eh, gracias. Es una estrucción instrumental un médico, la mayoría están tratando de solicitar el pero... la gente que clásico, puede estar bien, y qué. Hola, individuo, ¿necesitas asociar a enfermería? No. Pues muy bien. Perfecto, pues... Eh, creo que ese edificio de acá no lo he visto, no. Sé si lo he visto, ¿no? Eh... Ah, sí, sí, No Ah si, si, si, si Vamos No, no, no, no, todo no, no, no, Puta no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, todos los Al principio, la cantidad de unos nocivos que metían, los conductos de gas natural nos brillaron por su cuenta. Por suerte, el equipo médico nos ayudó enseguida. A pesar de su fracaso, la primera expedición trajo consigo algunas observaciones interesantes acerca de los baldíos. Descubrimos que solo hay un conducto, eh, no solo hay un conducto, hay dos. Con alta concentración de humos expulsados. Parece un milagro que el humo no se haya diferenciado no de los primores. Los objetos concluyeron que el camarón de fósforo. De las piscinas naturales de los cráteres que estaban consumiendo activamente gas, el camarón del océano también evita que el gas llegue al valle. En este caso, le debemos mucho a esos pequeñines. Ok. Pues esos pozos no están llenos de estrellas como yo pensaba, son de los camarones de los frascos. Oh, wow. No, no parece. Oh, un gomo. Este estanque es distinto, el agua parece de gelatina. <risas> no no lo voy a hacer porque si es tanque. Un robot. Un robot. Eso es cierto oscuro. ¿sabes cuánto, ¿Sabes eh, cuando a hacer eso? Estaba trabajando el aire. Ok. Vamos, vamos Aguanta un poco más. Ok, todavía no. Ah, creo que sé. Sí. La jeringuilla, si creo que puedo usar la jeringuilla con el pozo, sé que. era. ¿Cómo no te digo? ¿El pozo que era jalapina? Bueno, ¿tiene una jeringuilla, Ok, supongo que. es Ok, ¡Ey, pues ha pasado ¡Qué asco! Ok, pues. Ya llena la botella. Estamos quinto de 6 litros atrás del coche, ¿verdad? Voy a pasar por el médico de verdad. Ok. Ok, pues, pues debo seguir llenando, lo más seguro. Y llenando la botella. No puedo combinar. Oh, qué okay. Pues. Vamos con el robot. Vamos a equipar la botella. Y vamos a ver, Va, vamos Aguanta un poco más, pero oye, ¿Qué? imagino que quieres que yo me aboto de bien, aquí Y a Dios se la que en el estanque, segundo. No <risa> wow, ya me. Ok, así o ya como y la jeringa llena, entonces tengo que decir que vamos. Okay. ok, bien, me me Creo que ya tengo todo. Vamos Bien, bien oh Vamos ¿Cómo que aguanto? Ah, que okay, ya tengo que tener la mano Muy bien, no te muevas No te muevas, Ya está, esta es la hora ¿Puedo volver a moverme? Gracias Puedo volver a cumplir mi propósito. ¿Dónde te gustaría ir? Puedes llevarme a la torre calculando. El destino más cercano a la torre es el valle, el número de puerto. Si encuentras una en versión integrada, asumo que eso no es bueno. No es para nada bueno. No puedo seguir mi programación no en Valle. ¿Puedes hacer algo para ayudarte? Oh, la jefa de ingeniería es Silver. Ok. Silver ya está, ya sé dónde es ver, okay, tengo que llevar a Silver ahora. Eso es lo último que vamos a hacer en el capítulo y después cortamos. Pero no nuevo, señorita, he encontrado un robot que puede llegar a la torre pero le ha pasado algo. Le ha pasado algo y me ha pedido que lo haga con usted. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Ha dicho que esos circuitos en aviación se están ¿Todos sus circuitos en aviación? Sí, eso parece. Pero ahí llegó... hemos arreglado el resto, creo. Tengo que. Okay. podría ayudar. Para tienen la habilidad de rastrear más en su ubicación Si vas es das a estos rembots, su sistema sistemas de rastreo por bien de base Ok Y lo más bonito de que se ha hecho Amba del Valle Y que es lo que hay dentro del Amba? El Tremor Negro El Tremor Negro Es una planta de la comunidad que con la negra También es... A ver, no sé si puede soportar el de este programa Si me dice que sí, pero aún así Siento sí, conflicto, Es más importante para ti terminar una misión que para mí tener un recuerdo. Vamos. Ah, gracias. Ok. Antes de es que me vaya hay algo que pueda hacer el cambio, en realidad, ¿sabes? ¿Jugar a las 3 Sí. Bueno, más o menos. He jugado con. poco 500 mil. Entonces, ¿qué decisión ha pasado conmigo? Bueno, vamos a cambiar las reglas, pero creo que es lo menos que podría hacer. Que te da muy bien esto, gracias. La integración la. lo integraron en mi correo. Ah, y ¿Cómo es ser un robot y eso. He hablado con otros robots y me dicen que usas de programación podital. En fin, tú acabas de hacer. de hacer tú lo acabas de hacer ahora mismo. A veces eso es un poco difícil de comprender. Lo sé. La mayoría de estos robots no están llamados. Tomado. Cuidado. Eh. Ay va mi alfil <risa> Tomar es complicado ¿Ah sí? ¿Cómo es complicado exactamente? Ahí va mi otro fin <risa> No sé, no sé explicar realmente lo que son los robots tomados Pero yo soy uno de ellos El resto de robots tomados se los han llevado a otras regiones ¿Exactamente a dónde? No lo sé Ah sí Ahí va mi caballito Caballo yeah. Ah ¿Has estado alguna vez en otras regiones? He ido, que he ido más Sí, en el pasado Aún considerada lo los coordenadas, los recuerdos No sé cuánto seguirá Cuánto No sé cuánto seguirá siendo verdad Puede que el mundo sea un lugar muy diferente ahora ¿Porque qué eso ya no está? No Ya te he dicho, ¿no? Probablemente eso no sobre el mundo La decadencia comenzó antes de que eso desapareciese no Y repetidamente el eso era solo la punta del iceberg todo empezó a ir muy rápido después Vaya Entonces, ¿no hay nada que puedo hacer? ¿A qué? ¿Cómo? Oh my God, in Lo único que puedes hacer es convertir tu predeterminación. En cierto modo se supone que es como una segunda oportunidad para la gente. Al igual que a los valdías debería ser una segunda oportunidad para mí. No hay garantía de que las cosas vayan a funcionar. Pero... Ah, que Bueno, creo que ya te he bastante. Gracias por escucharme. <risa> Espero que a esta casa salga salvo. Ah, gracias a ti también. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, de camino a... ...el robot. Y bueno, espero que les esté gustando. Si es así, por favor, denle me gusta y como la otra vez voy a seguir grabando justo después de este capítulo. Y bueno, hasta la siguiente.